Bueno, vamos a ver si podemos eh, validar de alguna manera eh, esta idea. ¿Mm? Lo primero que vamos a mirar es en, en Google Trends, eh, que es un poco lo que mira las tendencias. Aquí puedes ver, eh, si pones en trends.google.es, barra trends, /trends pues accedes a la página de Google Trends y bueno, lo que ves simplemente es desde. ves el país, ves el. El, la fecha, puedes buscar en la parte del menú de la, de la izquierda para validar un poco los, lo que son las tendencias, ¿no? si puedes ver un poco si lo que estás pensando exactamente está en tendencia al alza o no está en tendencia al alza. ¿eh? Puedes, por, por ejemplo, puedes explorar desde aquí, puedes ver los más populares. Eh, puedes ver incluso eh, las tendencias en, en búsquedas. Y bueno, en la pantalla, pues tienes las tres áreas. De cierta manera, lo que ves es una estadística que sube y baja, donde ves un poco el interés. Entonces, tú ya, bueno, vamos a poner unas palabras, ¿no? Si quieres, te pongo el ejemplo y vamos viéndolo. Son. Están las listas más populares, en este caso, Desde aquí sale, no sé por qué, 2016, pero bueno, en principio es porque me ha, me ha ubicado aquí en, en, en donde estoy y me, pues que esta es la primera, la primera más, más, bus, más buscada. ¿no? Otra cosa que es importante es esto de aquí, ¿ves? En explorar, si pones aquí en explorar, de alguna manera lo que ves... Es la página cuando se abra, porque esto va más lento que, que el caballo del mano. Es un poco las, la, la exploración de las tendencias, ¿no? En los últimos 12 meses, en el mundo, en todas las categorías, en la búsqueda web, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Esto aquí pone simplemente, oye, pues en, eh, buscas en, en España, pues vamos a buscar en España. ¿no? Pues vamos a España. Eh, aquí lo tenemos, qué raro que lo tengan en, en, en castellano y no en Spain. ¿no? Buscamos los últimos 12 meses, añadimos un término de búsqueda, por ejemplo, eh, vamos a poner aquí marketing, el término de búsqueda de marketing, lo podríamos comparar con otros términos, ¿eh? como por ejemplo, vamos a poner el branding, ¿vale? un término que sea familiar, como término de búsqueda, como marca, y a partir de aquí, pues le decimos, oye, los últimos 12 meses, la tendencia de las dos, ¿cuál han sido? ¿no? En búsquedas web y como puedes ver si lo ves en pantalla tienes todo el esquema de mes a mes desde el 27 de noviembre del 2016 hasta el día hasta este día hasta este día los picos las búsquedas si va en tendencia al alza o en tendencia a la baja bueno aquí no podemos ver que haya sin duda una tendencia al alza o a la baja porque está consumidas y bajidas y bajadas ¿no? entonces en cierto modo, sí que pone eh, los intereses por región. Entonces, aquí ves un poco los intereses de búsqueda por cada una de las regiones en las que, en las que sale el mapa. Eh, también ves aquí un poco las consultas relacionadas, donde se ve marketing digital, que tiene más búsquedas que marketing online, que marketing plan. Y así bajando hasta más, más consultas que te puede dar. ¿no? En cuanto a las relacionadas, también te va incluyendo, incluyendo, en este caso en color rojo, lo que son el tema del branding. Te va incluyendo las palabras más buscadas, personal branding, qué es branding, etcétera, etcétera, tal cual se están buscando en Google, porque esto es de Google. Eso pues es Google Trends. Y, en cierto modo, pues, puedes ver un poco esto, pues, las tendencias si están al alza o están a la baja. Puedes descargarte el documento en CSV, Puedes embeberlo en una web o puedes compartirlo por cualquier, por cualquiera bueno, por cualquier, puedes poner, por ejemplo, últimos cinco años, que eso estaría bien ver un poco el término si tiene o no tiene eh, interés o subida, ¿no? Entonces, tiene muchos picos de búsqueda, no hay una subida clara del, del concepto, pero si buscas otro concepto, o sea, pues restaurante, sushi, etcétera, etcétera, lo que sea, pues verás un poco si, si esto está en, en tendencia o en tendencia. ¿No está en tendencia? Eh, bueno, espero que te haya servido esto un poquito porque es, es fácil de buscar, muy fácil de usar y, eh, bueno, otra de las cosas que yo suelo usar, eh, por ejemplo, para tendencias es, este, es trendwatching.com. Tiene una suscripción eh, gratuita ¿no? y una que es de pago. Entonces, aquí simplemente son tendencias que salen lo, alrededor de todo el mundo para que también vayas enfocando un poquito en en el tema de, de, de, de negocio que, que, que estás contando entonces pues aquí ves un poco si si según estos especialistas está en tendencia o no y luego Springwise Springwise por ejemplo pues tiene también una versión de pago pero su versión de información de de, de gratuita es bastante bastante potente es Springwise.com w Spring, primavera, springwise.com. Y ahí pues, puedes ver noticias pues, de, de todo el mundo con novedades, ¿no? Desde, como ves aquí, pues te metes dentro, lo verás, y, y ves todas las novedades a nivel del mundo, pues, eh, pues mira, pues ya que sé. Pues aquí dice que, que la piel de, los, de las medusas pues, da pistas para, eh, para hacer la piel artificial eh, sensitiva al dolor etcétera etcétera estas es que están todas las todas las áreas están uh, seguro la tuya y, y la encontrarás fácilmente entonces son noticias de todo el mundo de innovación que también te indican si, uh, si estás orientado o no estás orientado a si lo que tú estás buscando está o no buscando orientado a una orientación que esté en tendencia que es lo más importante o sea yo miraría trends trend watching y springwise